¿Cómo están amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a este tu competitor técnico, el cual hemos denominado el llamar. Hemos dado un nuevo salto evolutivo en nuestra producción. Este escenario no sería posible si no fuera porque gracias a los 5 comentarios y dos respuestas que tuvimos en el video anterior, la producción no solamente se copó con este, el busito original de Jonathan Davis, sino que también me compró el pantaloncito que usó Agustina Cherry en la sexta temporada de Chiquititas. Y no solo eso, nos invitaron a la fiesta de la revista Caras, en la que bueno pudimos conocer gente importantísima pudimos meternos en una de las listas más profundas de la comunidad judía de Buenos Aires ni más ni menos que el mismísimo ¡Pablito Vila que nos regaló el show de luces que usaron durante decime cuál o cuál es tu nombre acá pueden vernos con el resto de las personas en la tapa de la revista bueno, tienen que girar la contra tapa y abrirla y desplegar este pliegue pero bueno, está Apare aparecemos ahí, a decir, estamos. está en la revista caras, incluso nos sacamos una foto con el mismísimo Facundo Arana y pudimos conocer en persona finalmente a un gran amigo nuestro virtual chateábamos en el MSN allá por el año 2002 todos los días estamos hablando del mismísimo EL MONO DE panda. ¿Cómo andás, Mono? ¿Qué hacen chicos? Qué bueno estar acá con ustedes esta noche Qué bueno, qué bueno que estás venir, Mono, la verdad que... Al nos que lo hacemos en persona. Mal. Voy a citar a, a... Hace años, chicos. Voy a pero... a Gustavo Cerati cuando decía, gracias por venir. Wow, chicos, la verdad que los quiero felicitar por este programa que están zarpados sí. que están haciendo. Y... <risa> y bueno, los veo acá con estas lucitas que le de Palito y los jueguitos. Están bastante bien y creo que se han podido recuperar de aquel fatídico atrago que han sufrido. Nos recuperamos de aquel fatídico atrago, exactamente. Por favor, por favor. Gracias, mono. Bueno chicos, yo la verdad que no quería dejar pasar esta oportunidad sin el privilegio de poder ayudar a agrandar esta colección. Porque quiero que en este programa hablen de... la Yonki. ¿No lo estás regalando, Mono? Para ustedes, chicos. Ya, que grande, Mono. Mono, vos estás de la cabeza. Mata el virbón, me como uno. Contanos, Monito, ¿cómo conseguiste este mucho vos? Pues mira, te voy a decir la verdad, es una historia muy graciosa. Yo este cartucho lo alquilé en un videoclub. Como y tantos de nosotros. <risa> y como tantos de nosotros, le escapé la plaqueta. ¡Oh! Se lo, <risa> ¿Me ¿Lo confirmamos, lo confirmamos. ¿Sí? La tretilla no, es cierta, tenemos mono es... perpetrador. <risa> el mono se curó. un cartucho! <risa> era Madrid, era otros tiempos, ¿qué te puedo decir? Pero la historia graciosa, es que acá dentro está la Yonkin ahora. Pero no está Lion King original, sino que agarré otro Lion King, que también me choré y lo metí acá adentro, teniendo hasta versión mono que mono no tiene remedio. <risa> Contame un poquito más, mono, ¿Cómo era, la, el, ¿cómo era el mundo del Family Game cuando vos eras chico en Puerto <risa> Madre? ¿Videoclub Chaplin? Chaplin, ¿Videoclub Chaplin? Puerto Madre. Estamos con vos. Te arrancaba la cabeza, pero tenía muchos jueguitos. Después estaba la imagen, y con Family creo que había un puestito así, como una regalería que te los, re, te los alquilaba, te los vendía, me parece. Y había tipo, el primero que jugó fue Chip and Dale, ese fue como recuerdo. Un gran juego. juegazo. Titulazo. Bueno, Che, igual yo hasta acá el grabo porque hasta acá hay que pagar. Bueno, la producción al menos no puedo pagar. 5 minutos con el monito de Capanda. Un placer, chicos. No, un placer. ¿Te quedas con nosotros hasta el final? Lo que sea, eso ya... De un amigo. No, no va a pagar. No, de no. Así que bueno, chicos, los invitamos a decirnos si les gusta Capanda, si no les gusta, cuál es su tema favorito. Eh, ¿Cuál es el jueguito que recuerden que hayan conocido en su videoclub? Uh, Mandarles saludos al mono y... y a la gente de Madrid. Cualquier cosa. A la gente de Madrid, le mando saludos por Cualquier tipo de a... cariño virtual me ha venido en la caja de comentarios. Y bueno, yo quiero agradecer acá a de Gomitrón, un chico de Madrid, que está haciendo unas remeritas. Me dio una, así que a él no le cobré por el show que le privado y. Y le dio las gracias acá nada más. Así que bueno chicos, con semejante joyita en nuestras manos, vamos por Emma y David que terminen de una vez con este partido y me tengo que terminar de una vez a hacer el 12 bueno, y este gameplay. Vamos con el dos Cualquier entusiasta medianamente comprometido sabe apreciar el encanto de estos austeros ejemplares que invadieron las góndolas de las tiendas de videojuegos, en una época en la que la piratería china abandona las antiguas formas de infringir la propiedad intelectual para sumergirse en prácticas más ambiciosas, como hacer la adaptación de videojuegos de 16 bits a una consola de capacidades diferentes, por no decir, bueno, inferiores. En esta ocasión lamentablemente no podremos deleitarnos con ninguna extravagancia en materia de carcasas puesto que tenemos en nuestras manos un insípido ejemplar clásico de la ya reiterada matriz trilínea el cual intenta dañar al menos una pizca de creatividad con un rectángulo sobre el trilineado y unas breves pero contundentes advertencias tachadas en el dorso y algunas manchitas en su label, Cualzar Turco de exagerados gustos estéticos, una línea circunferencial bañada en oro, encuadra una imagen construida sin nociones básicas de diseño, la cual nos muestra la marca responsable, el título del juego, y un collage desastroso que nos muestra Simba no una, sino cuatro veces. Y bueno, el gran gremio de la piratería no podría subsistir si la cámara de todas sus sedes alrededor del globo, la cual vemos manifestada en este ejemplar en particular. No solo tenemos en nuestras manos un producto pirata oriundo de China, el artículo ilícito además es reforzado con falsas promesas por parte de los distribuidores locales, las cuales hacen acto de gala en forma de dos infames stickers con una caligrafía un poco, digamos, inquietante que en este caso el precio que figura en este sticker es un excelente dato, que ayudará a adivinar la edad del cartucho a cualquier coleccionista con una gota de nostalgia en sus venas. Acceder a su completa desnudez se nos facilita por la falta de una de las trabitas, la cual debió de haber sido destruida por la manipulación amateurista de algún curioso, y nos topamos con una rareza. Nuestros ojos desprevenidos se reflejan en cuatro gotas de bacalita que nos miran fijamente en silencio como pupilas misteriosas en el abismo. Un ejemplar enigmático y a la vez consistente, el cual a través de su convergente origen te deparará una experiencia única en su clase, dándole un brillo especial a la performance de tu Family Game. Hola, soy David y hoy vamos a jugar al Super Lion King para mi Family Game. Síganme los buenos. Bueno, lo primero que vemos es eh, los responsables de traernos esta maravilla de los 16 bits a nuestra consola de 8 bits favorita Y una pantalla de presentación que está buenísima Si sí, bien no tenemos modo de opción ni nada por el estilo En cierta manera tenemos esa reminiscencia al título original Bueno, vemos cómo se gasta en la mayoría de programación en al comienzo con esta bella imagen de Timón que vaya a saber qué estará diciendo. Entramos rápidamente a la primera zona que la vemos bastante bien lograda, pero enseguida comenzamos a mover el personaje y notamos una gravedad un tanto inconsistente, pero también graciosa. Enseguida recordamos la promesa que había en el sticker del cartucho que decía gráficos de Sega y bueno, si bien no son de Sega... Están bastante buenos. Bueno, si bien le metieron bastante, digamos, con la imagen del juego, para llevarnos a lo que es el título original de 6-bit, hubo cosas que estuvieron un poco flojos, que fue, como por ejemplo, la programación en sí del escenario, mediante las cuales nos veremos tamañamente favorecidos. Como por ejemplo este nivel, que tenemos el truquito del continuo y de la vida, el cual no es posible si no llegamos hasta la cima del nivel y empezamos un descenso lento mediante nuestra habilidad de la vuelta de carnero. En cambio, en esta oportunidad, como la pantalla no está dividida correctamente, podemos acceder a estos trucos desde el comienzo. Al final del nivel nos encontramos con el primer enemigo, que es una hiena que está un poco chiquita. Y no será difícil derrotarla y avanzar al segundo nivel, el cual nos recibirá nuevamente con esa animación que si bien en un principio nos dejó asombrados, a lo largo del juego se va a tornar insoportable. El segundo nivel empieza y nos encontramos con una versión en 8 bits del videoclip de el temita Quiero ya hacer un rey de pobre aspecto. Acuérdense vaya avanzando el juego, nos vamos a dar cuenta que esta programación errática se va a hacer cada vez más presente en desafíos cada vez más descabellados, como hacerlo esta parte del nandu para nada condescendiente con su versión de 16 bits. Acto seguido llegamos al escenario paradisíaco de Hakuna Matata en el cual el videojuego ya empieza a hacerse repetitivo porque no solo los gráficos no mejoran sino que la estructura de los niveles pareciera que empeora Mientras todo se vuelve más cuadrado la dificultad a base de mala programación va aumentando volviendo a este juego en realidad en un desafío personal para con la máquina y la programación pirata que nos da este tipo de desafíos que son tan frustrantes como excitantes los errores que van apareciendo desafían cada vez más la lógica que nuestros cerebros pueden llegar a crear. Tal como hacerlo el de este nivel en particular, en el cual tenemos esta parte de la cascada, en la cual tendríamos que trepar por unos tronquitos que van cayendo. Pero los tronquitos jamás van a caer si no elegimos el camino correcto en el cual descender por las cascaditas aledañas en forma de diagonal. Abruptamente llegamos al nivel de Simba adulto, el cual nos recibe no solo con unos gráficos sorprendentes sino con una versión del temita listo ya que tranquilamente podría haber sido interpretado por los auténticos decadentes o la mosca, lo cual nos va a generar una sensación bastante chistosa. Son ese tipo de detalles que hacen las delicias de los entusiastas más responsables del bootleg. Las gama de colores y la música y todos los demás detalles empleados en esta última pantalla están más que acertados, pero lamentablemente el detalle mayor fue el peor programado y hablo sin duda de los contactos en el escenario para que el personaje se agarre, lo cual provoca que lamentablemente hoy no le mostremos al final del jueguito. Vale mucho la pena de todas maneras hacer Game Over para si vemos esta animación de Rafiki, que está buenísima. Y bueno, como la mayor parte del tiempo la promesa del sticker fue cumplida, la dificultad fue elevada y la música muy bien acertada, a este juego le vamos a dar una H de honorable. ¡Mono despertate! ¡Estamos en el aire! ¡Eh! ¡Vamos Simba! ¡Vamos! Bueno, oh, la verdad, Mono, un regalo hermoso que nos hiciste. Estos son unos jueguitos tienen un encanto particular, porque venían en una época en la que empezaba a dejar de haber cartuchos lindos de Family y empezaban a aparecer los cartuchos horrendos que estamos conociendo en la actualidad. Vos, Caco, ¿cuántos francos le das? Y bueno, la verdad es que... Eh, Mira, si hubiese tenido el nivel de la estampida, yo le daba 5 francos. Yo se los daba, yo te juro que se los daba, pero bueno... Eh... Bueno, me parece que lo que trajiste, la Caco lo dejó re loco. Pero bueno, vamos a tener que darle unos cuatro merecidos francs, porque Puede ser. está está muy bien logrado, está muy bien logrado, eh, linda música, y ese cartucho bueno, me hace sentir tan raro que... Estos cartuchos son como la manito de Terminator, haciendo así en la, en la lava, es ese momento, estos cartuchos sí, para la historia de Family no. son el momento en el de la manito de Terminator, despidiéndose de John Connor, y nosotros nos despedimos así también, ah. pero antes nos vamos a invitar a que se suscriban a Instagram, Twitter, Facebook y obviamente acá Youtube, para así pueden estar al tanto de cuando subimos videos que es más o menos a 15 días. Así que bueno chicos, sin más que decir, con el mono de la panga, gusta chicos. Hasta bueno, la próxima. Hasta la próxima.